Vamos a criticarlo un poquillo allí a los del fondo que yo sé que tenéis muy buena vista Carmen y eso que Dios guarde la vista y el interés por el poste. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Pues bajar que se os vea, así que la, la cuestión es que tenéis que ver el poste. se ve de lujo. Se ve de lujo, ¿no? Ese es el sitio, ¿no? Eh, pues vamos a criticar, ¿Postes? Sí, ¿no? Pues yo me he perdido. Yo me he perdido porque, bueno, habéis puesto objetivos motores, pues parece que está bien. Objetivos de consecución también. Conseguir que a todos los ladrones siempre... Bueno, pues parece que sí. Y con eso acaba el juego, ¿no? Con los objetivos meta. Bien. Lo que no sé es por qué habéis cambiado de color en los logos, porque lo del rojo, que eso fuese de color rojo, era para que los, los iconos los habéis cambiado de color. Cuando si sí es rojo, era para que diera cierta sensación de como peligro. Sí, simplemente ha sido por... Estética, ¿no? Sí. sí, pues es como los colores, había algunos que da igual, pero estos, por ejemplo, sí es como los colores de los discos, para que dé miedo, ¿no? Lo de rojo, eso. Eh, por lo demás, esto no me gusta nada. No es un minuto de información, siete minutos, tal. Eh, y os falta el dentro de objetivo. O sea, tenéis que ponerlo en número. O sea, MM2.SS. Y no tenéis que ponerlo el, nada más que las iniciales: T.I. Eh, lo de intensidad y eso, justificarlo. Por eso es por lo que no tenéis que haber hecho a lo mejor los logos tan grandes y eso, sino dejar los logos que hay y justificar por qué ocurre cada una de esas cosas. Bueno, por lo demás, pues más o menos aceptable. Y los dibujillos, poco movimiento. Ahí habéis puesto demasiado poco movimiento. Más bien nada, parece que es que esos son lanzamientos de algo. Yo no sé qué lanzamiento hay en policía y ladrones, pero desplazamiento de las personas no se ven. Entonces tenéis que poner flechitas de desplazamiento. ¿Ya está? Pues venga, decidle a estos lo que sea que empecemos ya. Venga. Bueno chicos, pues vamos a jugar a policías y ladrones. Como sabéis, eh, a través de este juego vamos a trabajar la condición física y la velocidad y vamos a intentar eh, cooperar. Vamos a seleccionar unos policías y los policías van a pillar a los ladrones los van a llevar a la cárcel y para salvar eh, nos vamos a chocar la mano. ¿Sí? Eh, no seáis tramposos y que nos choquen la mano, no salir antes de tiempo, que se note que, que somos un poco respetuosos con el juego. ¿Vale? No. No. No. No.